Y Wikipedia te salva, liquidaron a Sol Pérez en las redes. Es una de las más bellas del mundo del espectáculo, pero no solo por su belleza es el centro de atención, también sobresale por sus múltiples enfrentamientos mediáticos. Participa en el Bailando 2018. Es panelista de los especialistas del show y es una de las figuras con más interacción en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Se trata de Sol Pérez, la famosa bailó el undécimo ritmo del certamen de baile y recibió críticas y halagos. Su performance en homenaje a Frida Kahlo no cumplió las expectativas del jurado. A pesar de los reconocimientos por su interpretación, lo cierto es que la concursante del ciclo del 13 quedó sentenciada y deberá reproducir su puesta en escena. Como si fuera poco, Marcelo Tinelli le consultó si estaba conforme con la devolución de los miembros del estado y ella lanzó un picante comentario, me parece que hubo gente que no bailó. Y tal vez apelan a lo bajo y ahí no te ponen puntaje bajo. Yo no voy a hacer campaña colgándome de mi sueño. En otros homenajes no hubo vale y acá hubo una apuesta divina, expresó Sol. Sin embargo, las críticas también llegaron a través de los cibernautas, ellos son los jurados más filosos a la hora de emitir comentarios, en este caso, liquidaron a la chica del clima. Más libros, menos Q. Ni Wikipedia te salva jaja. Horrible y menos canciones de Shakira para homenajearla, fueron algunos de los lapidarios mensajes que recibió la blonda. A pesar del gran año laboral que atraviesa, Pérez se convirtió en una figura amada y odiada por varios. Su nombre se convirtió en el centro de las noticias y no siempre los temas son para resaltar su talento ya que en las últimas ocasiones vivió un fuerte cruce con dos compañeros del 13, Lourdes Sánchez y Ángel de Brito. La pelea alcanzó un gran revuelo virtual y provocó la intervención de Tinelli. En cuanto al baile, la panelista de los especialistas del show, es una de las menos talentosas pero a pesar de eso, es una de las ocho participantes que sigue en competencia, aunque el lunes se decidirá su futuro, ya que ese día se revelará quién será la pareja que debe abandonar el certamen de baile.